Bueno pues lo que ustedes están escuchando de fondo es una canción que se llama Al fin del tiempo Es de Cazador Nocturno y precisamente fíjense que eh, tengo una duda desde que conocí a, a este chavo El día de hoy eh, a mediodía, él es de Costa Rica Quiero saber si es una agrupación o así se hace llamar Bueno pero primero lo vamos a presentar, buenas noches Cazador Nocturno Sí, ese es el nombre del grupo es, es, es, es grupo, es el nombre del grupo Ese es el nombre del grupo, correcto ah, Ok, porque como no veo a más gente <ríe> no, es A lo que... mejor así se hace llamar como Cazador Nocturno No, no, no, no yo en particular no, no, no le puse el nombre Ese nombre estaba cuando ya, yo, yo me ingresé a la banda Pero, pero sí, eso es, eso, somos un grupo, somos cuatro en este momento eh, ¿Por qué Cazador Nocturno? Bueno, Cazador Nocturno va mucho el nombre de... Nos, nos identificamos mucho con los lobos que cazan en la noche Porque este, la fuerza que tiene el lobo, la astucia que tiene eh, La fuerza que hace cuando están juntos este Las temáticas de las canciones van mucho en cuestiones van de unión De fuerza, este libres, algo así Por ahí va el asunto del nombre, sí y bueno, ya nos platicaste el porqué del nombre de Cazador Nocturno, ahora dime dinos cómo te llamas. Yo soy Denis Hernández, soy el vocalista, este los otros integrantes no pudieron estar aquí en México en ese momento, pero son Alan, Raúl y este Eduardo, eh, y ellos son, bueno, los conocemos más como Baguette, le decimos Baguette al baguette. baterista, sí baguette. Ah. es de cariño, es... es ¿No es el baguette que nosotros conocemos aquí no en México? No sé qué es un baguette en México. Baguette realmente. aquí es como una torta, <risa> una hamburguesa, uh, algo así, un estilo para que te... No, hay, allá en Costa Rica el baguette es un, un bollo de pan y como el batería está muy blanco, ah, okay. entonces se le dice así. Pero ella es, es, es de la zona de Pérez de León, oh, okay. yo soy el único que soy aquí de, de, de la parte de Heredia que es como la parte céntrica del, del, del país no sé, los que tengan el gusto de, de conocer Costa Rica en Centroamérica, no es el Costa Rica de México es de Costa Rica, Centroamérica este, donde está San José y Punta Arenas, esas son las provincias yo soy de Heredia y ellos son de una parte de San José que se llama Pérez Ledón